Bendecido día mis amados hermanos en Dios Mi testimonio para la gloria y honra de nuestro amado Padre Señor Jesús Y poderoso Espíritu Santo es que desde hace cuatro o cinco días Presentaba un fuerte dolor de cabeza Acompañado con malestar eh, Mi cabecita cada vez que comenzaba a doler se me colocaba muy caliente Y días anteriores ya había tenido contacto Con una vecina que presentaba síntomas para COVID Anoche me comunicó con el pastor Víctor Jiménez Por la gracia y voluntad de mi amado Dios El pastor Víctor Jiménez oró por mí con pañuelo ungido por el pastor principal Gerald Litt y gracias a Dios, a mi amado Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, el dolor de cabeza instantáneamente desapareció. Eh, hoy en la mañana igual me levanté y ya el dolor no estaba porque era un dolor persistente. Ya el dolor no estaba Y bueno Creo totalmente Que Dios Me sanó Bendiciones Que mi amado Dios Los bendiga siempre